A ver, ¿puedo visualizar su trabajo? Sí, doctor, por favor. Ya, lo voy a hacer hospedador. Condori, La ¿no? Gana. Sí, Condori. A ver, un momentito. Ya, a ver, verifique Condori. Verifique. Doctor, ¿se visualiza, doctor? Ya. ¿Ese tema lo hemos visto? No, doctor, no. A ver, eh, sí, anteriormente yo ya me había revisado, pero estuve con un, con un, con un tema distinto. ¿no? Entonces, entre estos, doctor, no sé cuál de ellos usted me parece más correcto, ¿no? Por ejemplo, acá en el título, ¿usted lo ve, doctor, no? Sí, sí lo veo. ¿No? Lo que estoy poniendo en el título es ¿Cuáles son las causas de los accidentes de tránsito y la valoración objetiva del daño en el Perú 2021? Pero y abajo también hay otro título que más o menos lo estoy objetivizando y digo, identificación de las causas de los accidentes de tránsito y la valoración objetiva del daño físico pues en las personas, ¿no? Habla de las personas. No sé si eso está correcto. A ver, copia, copia uno de tus títulos y ponlo abajo. En ese orden, cópialo. Ponlo ahí abajo. ¿Todo? Ya, a ver, déjame un momentito. No muevas, déjalo ahí nomás, me desconcentras, déjame ahí nomás. A ver, pon, borra identificación de las causas. Sácale ese signo de interrogante. Borra D. Pon la L en mayúscula. Ya, ahí, antes de la I hay una coma, borra. Separa ahí, a ver. A ver, ¿qué te parece si en vez de daño físico le pones daño emergente? Entonces, hablarías solamente de daño emergente. Uh -huh. Y allí, en el interior, allí ya defiendes la tesis del daño físico. Y no solo daño físico, daño psicológico. Físico, psicológico y daño material. Daño material, daño patrimonial. Ah, yeah. uh. Cuando hablo de daño emergente, hablo del daño físico, daño psicológico, daño patrimonial. Si es un joven, por ejemplo, su futuro queda truncado o no. Así es, así es, doctor. Yeah, pero eso lo desarrollas al interior, como teoría, como doctrina. Yeah, doctor. Mm. A ver, los accidentes de tránsito y la valoración objetiva. Del daño emergente. A ver, ¿qué te parece? Bórale ese signo de interrogación. En el Perú. ¿Por qué no lo haces en una provincia o distrito? Entonces, solamente haría de mi región. ¿Cómo se llama tu región? Tapurima. Ya. Pon en... Borra la en. La en. Borra en. En. La también borra. Borra esa coma. Donde dice daño emergente, hay una coma. Bórrala. A ver, ¿qué dices tú? Entre el tránsito y la valoración objetiva del año de emergente de Apurimax 2021. Región a Apurimax, ¿no nomás sería, doctor. Ajá. No, Apurimax 2021. A ver, ¿qué dices? ¿Se puede mejorar o no? Sí, doctor, sí. Pero me parece acá, que ya está mejor que los dos títulos que están arriba. Eh, claro, acá ya me está votando solamente para para, para desarrollar el daño emergente, ¿no? Nada claro. más. ¿Cuántos casos han sucedido en Apurímac? Claro, durante el año... ¿Cuántas de... denuncias? Uh -huh. Sí tengo ¿No? toda esa estadística. ¿No? Claro, ¿se dan cuenta? Sí. ¿Cuántas personas han sido dañadas físicamente, psicológicamente? ¿Cuántos hogares quedaron destruidos? Porque allí el daño emergente también es el daño patrimonial. Mm. Ya. A ver, los accidentes de tránsito, la variación objetiva del daño emergente. A ver. Sí. ¿Te parece algo más concreto, doctor? Claro, se, no, puede no. se puede mejorar. Se puede mejorar. Durante el desarrollo puedo mejorar, doctor, ¿no? Claro. Sí, se doctor. le puede agregar. A ver, por ejemplo, déjame ir nomás, no lo muevas todavía. Ya. A ver, ¿qué entiendes por valoración objetiva? O sea, el, yo entiendo por la valoración objetiva, por ejemplo, el daño que se causa a las personas cuando, cuando resultan con lesiones, ya sean leves o graves, durante un accidente de tránsito. ¿Pero también hay una valoración subjetiva? Es ¿Sí si me agarro. ¿Te das cuenta? En todo caso, entonces, doctor, A ver, pon... Por demás. A ver, pon los accidentes de tránsito y el criterio discrecional de los jueces. A ver, pon abajo otro, otro, otro. Cópialo. Cambia valoración objetiva y pon criterio discrecional de los jueces. Ya. Borra, a ver. El daño emergente. Uh -huh. A ver, ¿cómo quedaría allí? Por ejemplo, ¿qué es el criterio discrecional? Es el razonamiento lógico de los jueces. Uh -huh. Y a veces solo emiten resoluciones en base a sus criterios, pero son subjetivos. Ojo, son subjetivos. Y dicen, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue el accidente? ¿Cuáles fueron las causas? Allá hay que denunciar a la empresa, al chofer. ¿A qué hora sucedió? Ya. Muy bien. Entonces, deben pagar reparación civil tanto a la empresa. Eso es un criterio discrecional. Para otros dicen, No. Debe ser un criterio más lógico, coherente. Debe haber una tabla en donde se debe considerar el daño que se emerge. Fue el daño físico, muy bien. Está postrado en cama. Oiga, ya no tiene futuro. Daño psicológico. Tenía sus bienes patrimoniales. Y no. eso no se toma en cuenta. Entonces, por eso dice que debe ser más objetiva el criterio de los jueces. Muchas veces solo emplean su razonamiento lógico. Debe haber un baremo, una tabla. Para poder calificar el daño emergente. Y así cuantificar la reparación. A que hubiera lugar. Bueno, ¿qué dices tú? Me parece más concreto el, el tema o el título, doctor. Claro, pero ¿qué te parece? En este lapso puedes ir investigando sobre ese punto. Te vas empapando sobre teoría y doctrina. Sí, doctor, sí, me parece excelente. Ya, y entonces finalmente ya decides si continúas o cambias o le haces un agregado. Pero que básicamente eso significa desarrollar teoría y doctrina relacionado a ese tema. ¿De ah, dónde sí. van a salir de tus dimensiones? Eso es lo que está en o sea, esta... sí, ¿Te parece? Sí, doctor. Me parece más concreto esta, esta, este título. Ya. Léelo bien, te empapas bien y finalmente elige uno, pero ya debes estar acabando ya. Sí, doctor. A ver, línea de investigación, no es accidentes de tránsito. Línea de investigación es gestión pública. Ya, debes mirar bien, ojo, el documento que se les ha enviado, la guía metodológica. ¿Te parece? Ya, doctor. Ya, y la próxima semana lo a visualizamos ya, pero con tu avance, ¿eh? Doctor, me gustaría, doctor, acá en este de operacionalización unos cuantos puntos me pueda ayudar. No, favor. pero allí tendrías que definir, para hacer la operacionalización, tienes que definir primero tu tema. Ya, ya, doctor. Claro, tienes que definir tu tema, porque ese es otro tema. Ya, lo voy a estudiar, doctor, entonces, claro. y en la próxima le molesto nuevamente. Gracias. Ya, muy bien. Gracias, gracias. Ya, deja de compartir. Doctor, gracias. De nada. Bien, señores, ¿con quién continuamos? Con Guillermo Salazar. Salazar. Guillermo, muy bien. Muy bien. Ya, a ver, verifique, Salazar, bueno, Guillermo. Ya, ya, profesor. Compartir. ¿Eh? ¿Visualiza, profesor? A ver. ¿Visualiza? Sí, sí, sí, visualiza. la metodología, tipo de investigación, ¿no? Corregir, profesor, no sé, no sé, no sé. Ya. Sigo pasando. Nivel de investigación. me tengo una cita, profesor. Acordir. Ya. Yeah. <coughs> ¿Sí? el nivel de investigación. En el descriptivo, tienes. Tiene de También ahí hay otra, otra cita que he hecho, la de Hernández también, En el 18. Ya, continúe. De investigación. investigación. Es de Continúe, continúe. ¿Están las hipótesis? No, generales. ¿Ya? Hipótesis generales. Ojo, corrige allí. Ya, general, no es hipótesis ¿no? generales. Sí, sí. Ya, es general. general, porque si me dice generales es plural. Y el general. jurado cuando te revise dice, oiga, ¿y dónde están sus hipótesis generales? Por allí te agarra. Unas las escalandes. Claro. claro. Ya. Ahora sí ya. Hipótesis generales específicas. General. Específica? Ahora sí vienen las específicas. Sí, es específica. Esas específicas salen de tu variable dependiente, ¿cierto? Cierto, sí, es, es la que vamos a investigar. Es toda la claro, a sí, es, es sí, la sí. variable de estudio. Estudio, exacto. Sí, claro. ¿Ya? Ya, esto es lo que había explicado, tenía... esa es mi pregunta y ya se es lo hoy día, pero como ya lo explico ya lo tengo clarito, No se lo desprendo de mi matriz, ¿cierto? Claro, ya lo tienes, por eso le decía, ya ¿no? Tengo. En un inicio hay sí. que hacer su matriz. Sí, ya, Observate, sí, no verdad. lo quise, ¿no? Sí, sí, ya me quedó claro, ah. porque eso se lo quería preguntar hoy día, pero como ya lo, ya lo te arregló, me quedó Claro, ah, lo, como... lo podemos hacer de diversas formas, pero por lo sí, menos... Sí, dos modelos. Sí, sí, ya lo vi, ya lo, ya lo vi. ¿Ya? Claro. Pues tengo una... La muestra, sí, esta semana la voy a averiguar. Cómo, claro, a averiguar. eso lo determina usted. Ya, el instrumento lo tengo claro, para mí es el, líquido, es el líquido, ¿Ya? ya lo tengo claro? No, la técnica de análisis, esto lo he dicho, que el SPSS es el que vamos a utilizar. lo no tengo claro en ese aspecto. Ya. Más bien este, profesor, cuando usted hizo población y muestra en el ejemplo, usted eh, hizo, se ayudó para definir con un autor, ¿cierto? Claro. Ecitó un autor. Ya. En este caso, para definir definiciones conceptuales, por ejemplo, acá también en 3.4 puedo también citar un autor. Claro, porque ahí está en la matriz. Ya. Sí. En la matriz está, acuérdense, les enseñé cuando hago la definición operacional o conceptual. Sí. Pongan el autor para no estar buscando. Ya, ahí con el autor, ¿cierto? Claro, hay, y ahí tomarlo. Hay que jalarlo, jalarlo. Uh -huh. ya, y ahí conceptualizamos ya, ya, ya. Otra pregunta, aprovechando la oportunidad que a veces no lo he querido molestar, pero de estar con este tema. O sea, ¿se acuerda que a comienzos, a comienzo, cuando comenzó a revisar, yo te lo presenté, ¿se acuerdan que yo, mis primeros, este, mis antecedentes, ¿no? yo lo digitaba en Word y de ahí lo copié y lo, lo pasaba. y cometí un error, ¿no? Porque de repente salí en el turno y ping, como copiaba, ¿no? Esos es los antecedentes, doctor. No no pasa nada, porque yo alguna parte lo hice así, después ya comencé a digitarlo en el trabajo mismo. Ya. Claro, pero no, corrija, ¿no? trate de corregirlo ya, lo voy, para lo evitar voy a digitar. problemas con el turnitín. Ya, lo voy a digitar. La otra pregunta es, profesor, si bien es cierto, nosotros hacemos una cita de la tesis que estamos sacando. Yo lo he hecho manual, o tenemos que usar la referencia de Word. En ese claro, caso. pero ¿no? le recomiendo que lo haga con la referencia. ¿Por qué? Porque cuando claro. usted necesita... Todas las citas deben estar, o la mayoría de las citas deben estar en la bibliografía. Claro, como Pero este cuando sistema. usted lo hace con el gestor, o lo hace, ¿no?, con ya. la referencia, se guarda automáticamente. Ya, ya. La claro. bibliografía. Claro. En este caso, profesor, como son antes, son tesis, y usted sabe que no hemos copiado la letra, estamos hemos estado sustrayendo más la información, y lo que hemos en el análisis de la conclusión, lo hemos achicado, ¿no? claro, claro. Dije, no, de repente no va a pero no copie tampoco las conclusiones oiga no no, no lo he tenido que leer porque son dos páginas. haga una, una que síntesis que... un análisis es una síntesis, claro claro es de ese páginas. mismo claro. de esa misma conclusión claro sí se ha hecho una, una síntesis porque son ahí son ah. dos dos tres páginas no, claro no va a poner no, todo no no no no unas líneas diez líneas dependiendo de mí. Sí. ya esa, esa es mi pregunta la otra profesor es con respecto al... Eh, le pasaré le pregunté con respecto a la cita del peruano. Hay normas, yo voy a citar normas. Eh, en el peruano. Yo he puesto, profesor, con respecto al peruano. Yo le pongo peruano o el peruano, pero cuando yo le pongo. Eh, sale el peruano. Eh, claro, sale el peruano, nada más simple así. Claro, pero peruano. le puede poner en el diario oficial y luego ah, hace clic y sale el peruano, o no? No, no le he puesto más que el peruano. Le pongo el diario oficial. Claro, y luego hace clic para que salga peruano. Ya, porque, porque algunos revisores le van a decir, oiga, ¿y quién es peruano? Me ha sucedido. El, el, el ¿Quién es peruano? Ya, oiga, ya, le digo, eh, pero usted es ya, abogado. Ya, sí, pero ¿quién es el es? peruano? Ya, no, se refiere a que es el diario oficial del peruano. Ah, Entonces, ya. para evitar problemas, ponga, el diario oficial hace clic y sale el peruano no. Ya, pero en referencia, como el diario oficial del peruano, ¿cierto? Las Ajá. Eran, mi, mi, mi, con respecto a eso, ¿no? Y con respecto a ustedes pasar, y última pregunta, para molestar rápido. Eh, hice una pregunta con respecto a cuando son varios autores, y, y me dijo, et al, ¿no? al, ¿no? Claro. Se refiere a varios. Ajá. Pero cuando, ya, cuando son más, más de tres, ¿no? Tres o más de tres. Pero pues, cuando son dos, tengo que poner a los dos sí. Cuando son dos sí los puedo poner, ¿cierto? Claro, los puede poner, pero para evitar problemas, et al... ¿Puede el, poner también al autor? También, pero cuando son dos, también puedo usar et al. problema? No, no hay problema. Ah, ya, chévere, profesor. Ya me claro. ya la de Por necesito. eso hay muchas formas de hacerlo. Ya, ya, ya. Ya lo agarré. Ya. Esto, es profesor, es creo que estoy avanzando, me parece. Claro. Ya debe gracias, estar ya profesor. también terminando con su cronograma y su presupuesto. Sí, sí hoy, hoy ya lo comienzo a avanzar, pero, pero, pero, pero, pero, pero, Gracias, me a Gracias, gracias a ti. Ya. A ver, Salazar, ¿cierto? Sí, profesor, Salazar, conseguido. Bien, gracias, deje de compartir. Bien, ¿con quién continuamos? A ver. Mirza. Doctor, buenas noches. A ver, Mirza. No, déjeme, déjeme este, hablar. Al parecer... Creo que no están preparados. No. Ya no, por eso te estoy llamando, porque tú funges de delegada o eres delegada. <risa> no, te pregunto por eso. ¿Me está haciendo una pregunta, doctor? Sí, ¿eres o no la delegada? Sí, soy la delegada, sí. Ya, la entonces, delegada. yo te pediría, por favor, avancen. La próxima semana, todos deben presentar, porque ya estamos en semana 12. Ojo. Y el la trabajo próxima. me lo deben presentar semana 13. ¿Te parece? Pregunto, ¿te parece? Sí, doctor, sí me parece. Eh, no Todos deben decir. trabajar, por favor. Ya yo he cumplido con la parte teórica práctica. Ahora les toca trabajar. Yo entiendo que puedan tener una agenda recargada. Yo también la tengo. Tengo muchos compromisos. Pero yo estoy frente a ustedes, pues. Doctor, es que más allá de la agenda, es que en realidad se nos hace un poco dificultoso. Para usted es bastante sencillo explicarlo, pero en realidad. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Por eso el día sábado les voy a dar un reforzamiento a la retroalimentación. Gracias, pero doctor. deben ir avanzando, ojo. Deben sí, ir avanzando. Claro sí, y cuando no dominen, tienen que buscar la ayuda pues, de alguien, pero no salirnos del contexto. Para eso hay una guía. No hay que salirnos de la guía y del esquema, ojo. No podemos salirnos. ¿Correcto? Correcto, doctor. Bien, en todo caso, doctor, voy a tomar doctor, la ya asistencia doctor, ya. Doctor, disculpe, lo que ha hecho el día de hoy, eh, ¿lo podría, por favor, poner en ah, el grupo ya, del... se lo envío la clase y la, la parte práctica, ¿de acuerdo? Sí. Ya, ahorita sí, se lo envío, doctor. a ver un momentito. Profesor, me permite una pregunta chiquita, mamá, por eso que sí. me estaba pasando. Disculpe sí. usted, profesor, este la vez pasada, por error, usted mandó otra, otro trabajo, otro, otro car otra carátula, creo, ¿no? De, de investigación, cuando habla de, de optar el título y estaba su código, usted como profesor, esa carátula no es cierto. No, yo, este, a ver. Sí, luego. No, ya, perdón, claro, disculpe, luego si, si lo envía ahora, profesor, la que ver, debe ser está. para no confundir. Y a ver, bueno, un momentito. Hubo una confusión, esa profesor, disculpe usted. Para salir de a ver. esto, a ver. Ya, gracias, profesor, muy amable. A ver. A ver, ¿observa la pantalla? Sí, doctor. Sí, sí. Ya. Eso yo lo envié. Sí, sí, Pero sí. Pero allí está nuevamente. Tómenle la, la captura. Allí está. Ya acá, sí, profesor, acá la tengo ya. La no, tengo sí. impresa. No, no, no, al WhatsApp. No, acá tómenle una captura. Profesor. Eso está ya en te, la guía. Ya está impreso, profesor. No, no lo vayas a pasar. Tómenle una captura, ya. Esa sí. es la guía. No, ya, no, no, no lo vayas Ya, sí. Algunos aludían. Un ratito, doctor. Ya, doctor. Ya. Ahí está la segunda parte y última. Tomen la segunda toma. Yo, doctor. Ya, ojo. Eso es uno. La segunda toma, profe. A ver. Ya, ya está en el WhatsApp. So Allá. Ya, muy bien. A ver, un momentito. Bien. Y el esquema que ustedes han observado, ya está acá inmerso. Allí está, miren. Esto está en el trabajo. Uh -huh. Eso ya lo hicimos, pero lo guardo y se lo vuelvo a enviar nuevamente. ¿Ya? Sí, este bien. es lo que hemos hecho el día de hoy y aquí inclusive está lo último. El cuadrito, ah. doctor. Los dos. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Acá está. Ya Ahí están los dos. ¿Qué tienen que hacer ahora ustedes? Como ya tienen su matriz, jalar su matriz, la de consistencia acá, como anexo uno. como anexo dos, su matriz de operacionalización. Y finalmente, ya, esto sí, es mi trabajo. Por eso ya deben ir acabando su trabajo para yo irlos pasando, sugiriendo, revisando y devolverles si es que pasa el 28% de similitud. Ya, lo guardo, un momentito, y se lo envío. Doctor, la carátula, como le dije, profesor, que usted se, se metan en la mano. No, ahí está la carátula. Ah, todo el trabajo, adelante, ya, listo. Sí. sí, ahí está. está. Ya, está ya, por eso hay que chequearla, se me puede ir, lo chequeamos, no nah. hay problema. Ya, listo. A ver, vayan chequeando. Chequeen, a ver. Les he enviado dos archivos. Así es, doctor. Los no, dos, dos archivos, sí. Eh. No, enviado. No salía doctor, no más ha llegado doctor. A ver, ah, yo ya. Llevo los dos. Uno yo, no, yo. no más ha llegado. Uno. Uno. Acaba ahí. Sí, ya. Yo, yo, yo. ya está. Ah, este es el. Ya profesor llegó el PPT también ya. Sí, la PPT doctor, ¿no? Sí. Dale, sí la, la clase de yo. esta semana y Ay, sí. el archivo de la parte práctica. Es. Yo, como pan caliente, yo ya está servido señores ahora tomo mi asistencia doctor? por favor no, deben ¿qué? ponerse ¿Qué? a trabajar ¿ah? sí, doctor. no no vayan a estar como sí, no, arapa me jala la oreja dice no no ya no estamos para jalar la oreja nadie ya ya estamos adultos ya pues, María, es chiste, profe? Por, su asistente preferida profe ah, de... ¿Tú ¿Tú Marifa, ya no lo que <ríe> Pues le digo, pues, a Cocacha se prueba. Atención a la asistencia, de... señores. Aiquipa. Mira, te voy a pasar la foto que me ha pasado. Ya, Aiquipa, ya, muy bien. Alvarado, ahí está. Ambrosio, presente, doctor. Arapa, ahí está. Presente. Ayón. Ayón, ahí está. Calderón. Calderón. Calderón Ramos Mique, presente, doctor. Muy bien, gracias. Carpio. Presente, doctor. Buenas noches. Es tu cumpleaños, doctor, de Carpio. Ah, muy bien. Ya habrá oportunidad de estar presentes en físico. Gracias, doctor. Ya. Chirinos. Presente, doctor. Buenas noches. Condorí. Gracias, gracias. Condorí. Se ha, bajado, ¿eh? ¿Se ha bajado para ayudar a bajar? ¿No sé algo? Condorí. Quiero tu audio. Ahí le ha ganado el cárcel? Cruzado. Presente, doctor. Buenas noches. Ah. Presente, doctor. Cruzado, Luján, Nancy. Buenas noches. Ya, gracias. Díaz. Díaz Durán, Díaz. doctor. Presente. Ya, Díaz, Díaz Calderón. Calderón. No, Díaz Calderón. Calderón. Díaz Calderón. Díaz ya, presente, gracias. doctor. Díaz Calderón. Ya. Buenas noches. Guamán, Gracias, gracias. Guamán. Presente, doctor. Marín. Presente, doctor. Gracias. Martínez. Presente, profesor. Monroy. Presente, doctor. Obregón. Sí. Rodríguez Ochoa. ¿Se encuentra? No está, creo. No está, ¿cierto? Salazar Ponce, ya, ahí está. Sarmiento Chávez. Presente, profesor. Sí, gracias, gracias. Presente profesor. Gracias. Sedano Sedano ingresó. Vizaga Rodolfo Rodolfo Vizaga tiene problemas, doctor, con no, el internet. Sí ingresó. Y Zúñigo. No. Y Sedano, Sedano está en es, que, pues, eh, No me corto, eres tu mano, pero este lo voy a contestar primero en mi lista. Isidro tu audio. Se agarra, o, o perdón, Zúñiga. No, sí, bueno, ya justo lo que está informando la compañía Mirza, este, me escribió Rodolfo, quizá, sobre ese tema era, doctor. Pero ya, ya, ya, Mirza ya, ya, me... ya gracias, gracias. Bueno, Rodríguez Ochoa, ¿se encuentra o no? No ha ingresado creo, Rodríguez Ochoa, ¿cierto? No ha ingresado, no está. Bien, entonces, jóvenes. Señores, deben trabajar ya. Su trabajo debe estar en un buen avance. Y como les decía, desde un inicio, lo primero que hicimos era la matriz, las dos. La desconsistencia y la operacionalización de variables. Que también nos las piden en los anexos. Porque yo sabía dónde apuntaba. Así que hay que ponernos a trabajar, por favor. El día sábado es gratuito, por si acaso. Eso ya me pongo de acuerdo con Arapa, ¿ya? Ya, para allí de despejar o reforzar alguna duda. Muchas ya, profe, gracias. Yo me quedo, oh, los dejo señorita. con el video o el tutorial. Yo me quedo porque debo subir la asistencia. Cuídense, muy buenas claro, noches. Ya hice la lista. Gracias, ¿Quién es Pónganse a trabajar, por la favor. La lista es todo el salón. Me imagino, todos. <ríe> Me imagino que son todos los que se han inscrito, pues, porque hay algunos que no lo voy a obligar, ¿no? Los que se han inscrito ya los que desean. Claro, de hecho que sí. Por esta razón, pues, me dice, me regalo, eh, Aunque no ya. estarían. Ahí en el WhatsApp del taller me, me dice sí, que sí, no, no, no completo para darle al profesor. Asistenta, por favor. Considerame... Yo te voy a ir al taller, por favor. ¿ya? Eh, eh, Para que también tengo un proveedor. Voy a estar montando este y haciendo con las la consultas. Consulta o sí, las, ya estás tú, ya. Los que final. ya han sido anteriormente, ellos están... Los que faltan, ¿qué más? Y una vez concluido esto, vamos a abrir a una sección de preguntas y dudas donde ustedes van a...